partes especiales que desarrolla eh, esta nueva ley procesal laboral y que está relacionada con esa forma de celeridad de resolución de procesos teniendo en consideración es aplicar el principio de economía procesal de celeridad y asimismo sí beneficiar no tanto al demandante sino al demandado y asimismo sí al estado no en estas soluciones eh, o en estas formas especiales de conclusión del proceso eh, y estos son los que vamos a desarrollar el día de hoy. Ya, A ver, como propósito de la sesión de aprendizaje vamos a conocer y analizar cada una de estas formas eh, especiales de conclusión del proceso que regula la nueva ley procesal laboral de trabajo, la nueva ley procesal de trabajo. Y... Vamos a empezar por cada una de ellas. Primero debemos tener en consideración que el proceso laboral, nosotros sabemos que concluye todo proceso con la emisión de una sentencia. ¿no? Este es el acto procesal por el cual eh, se concluye eh, lo que es el proceso. Un ratito que están ingresando sus compañeros. Ya. Sin embargo, también esta no es la única forma en la cual se puede extinguir esta relación procesal, debido a que existen otras instituciones jurídicas dentro del derecho procesal que también cumplen esta función. Es decir, tengamos en cuenta que la emisión de la sentencia, como les estaba eh, comentando que lo vamos a desarrollar la próxima semana, es el acto con el cual se concluye todo proceso. En todo proceso, sea civil, sea eh, laboral, sea penal se concluye con la emisión de una sentencia. Ahora, tengamos en cuenta que cuando yo les digo que se concluye el proceso con una sentencia, es siempre y cuando, o se concluye esa relación jurídica procesal, siempre y cuando la misma se haya con la calidad de cosas juzgada, es decir, que está consentida. Porque nosotros también sabemos, y como lo vamos a desarrollar la próxima semana con medios impugnatorios, existe y regula, no solamente nuestra Constitución, el Código Procesal Civil y el Código Procesal Laboral, sino que es el derecho a la segunda instancia. ¿no? Y sabemos que existe segunda instancia, casación, entre otras. Ahora ya. Sin embargo, eh, como les había mencionado, existen eh, otras formas de extinguir esta relación procesal, no que son instituciones que regulan el derecho procesal de manera eh, general y que se aplica y que lo regula el Código Procesal Civil también y que se aplica a lo que nosotros vamos a desarrollar en materia procesal, ya, eh, de la nueva ley de trabajo. Esta nueva ley procesal eh, de trabajo se reconoce expresamente eh, las formas de concluir el proceso de una manera muy similar a la sentencia, es decir, que tiene la calidad de cosa juzgada. Según la primera disposición final de esta norma, eh, se van a aplicar lo que son eh, los supuestos establecidos en el Código Procesal Civil. ¿Ya? Es decir, según la disposición, esta, la primera disposición final de esta nueva ley procesal de trabajo establece que se puede aplicar supletoriamente, se van a aplicar los supuestos que establece el Código Procesal Civil. Ahora, en concordancia con esta lectura, eh, en el, con esta disposición final supletoria que establece que se puede aplicar lo que señala el Código Procesal Civil, vamos a observar que además de la sentencia que está realizada por el juez, hay otras formas alternativas que pone fin al proceso laboral. Estas instituciones se han encontrado establecidas en los títulos 10, en el título 11 de lo que es la, sec la sección tercera del Código Procesal Civil, en la cual regula en primer lugar todos aquellos medios extintivos del proceso eh, equivalentes a lo que son una sentencia. Y por otro lado, también regula aquellos que no se pronuncian sobre la controversia, ¿ya? Eh, dentro de estas formas especiales de concluir el proceso, el proceso laboral eh, puede concluir, de una forma muy especial bajo las siguientes instituciones, cuáles son conciliación, allanamiento, reconocimiento de la demanda, la transacción, el desistimiento o el abandono, así como también y la asistencia de las partes por segunda vez o cualquier audiencia programada en primera instancia y también en los procesos ordinarios y abreviados cuando hay... Esas son las cosas que se pueden comprar ahora. Eh Después si asistir por segunda vez a cualquiera de las audiencias programadas en primera instancia. Según esta nueva ley procesal de trabajo, tanto la conciliación y la transacción. Su audio. Ya, doctora. para que no se escuche. No se filtre con ningún, este, ningún audio. A ver, como les estaba señalando, esta nueva ley procesal de trabajo establece que tanto la conciliación y la transacción pueden ocurrir dentro del proceso y estas pues son instituciones que vamos a analizar eh, durante el desarrollo de la clase y suponen el acuerdo, es un acuerdo acordado, valga la redundancia, entre las partes como una cosa juzgada. Es decir, es la conciliación y la transacción que se dan dentro del proceso que lo vamos a desarrollar ahora, suponen eh, un acuerdo entre las partes que tiene la calidad de cosa juzgada y se podría realizar hasta antes de la notificación de la sentencia. Es decir, esta nueva ley... ¿Ya? Eso generalmente se da pues, cuando ambas partes ven cuál va a ser quizás el perjuicio o cuánto te convendría hacer esta conciliación o transacción dentro del proceso. Asimismo, eh, el juez puede en cualquier momento invitar a las partes a llegar a un acuerdo conciliatorio. Muchas veces, eh, y lo que anteriormente no se realizaba o se veía muy mal, era que el juez quizás cuando alguna de las partes alguna de las partes notaba que el juez quería pues resolver el proceso anticipadamente, eh, generalmente era pues no lo veían o no lo podían observar quizás de una buena manera. Sin embargo, con la implementación y cambios que han habido en el derecho procesal de manera general, se ha buscado, y como nosotros también hemos desarrollado en clases anteriores, lo que se busca es una participación activa del juez. ¿Ya? Y el juez ya cuando hace tú le haces saber cuáles son tus pretensiones, el juez más o menos tiene que incitar a las partes a llegar a un acuerdo conciliatorio. El juez le va a explicar a las partes, tanto al demandante como demandado, cuáles van a ser esas ventajas de poder arribar un acuerdo conciliatorio. A veces, y esto también tengamos bien en cuenta, de que muchas veces las partes no llegan a acuerdos conciliatorios porque los abogados no los instruyen bien respecto a las ventajas de este acuerdo. Tengamos en cuenta de que estas formas eh, especiales de conclusión del proceso lo que va a hacer es que haya celeridad en la resolución del caso y que si bien es cierto no puedas quizás obtener el total de, por ejemplo, si mi pretensión, pongamos, son mil soles, pero no voy a obtener los mil soles, pero quizás puedo llevar un acuerdo obteniendo unos 70 mil soles o la mitad, ¿no? Teniendo en cuenta lo que me voy a ahorrar durante todo el gasto en desarrollo del proceso, lo que se va a ahorrar en el Estado y teniendo en cuenta que también corro la posibilidad de que el juez no me dé la razón y que tampoco me otorgue el total de la pretensión que yo estoy solicitando. Entonces, eso es algo que se evalúa y lo evalúa también la defensa o quien instruye al tanto demandante como demandado para ver eso. Y es eso el juez lo que te hace entender de cuáles son esas ventajas que tú tendrías por hacer acuerdos conciliatorios, ¿ya? Sin que su participación tampoco implique un prejuzgamiento. Esto es lo que tenemos que tener en consideración. No podemos eh, tomar en cuenta de que el hecho de que el juez durante una audiencia te, eh, te puede invitar a llegar a un acuerdo entre las partes significa que el juez está haciendo un prejuzgamiento ¿ya? y sin que lo manifestado por las partes se considere como una declaración. Eso sí, el juez cuando te invita a conciliar no significa que lo que tú discutas en esa parte porque puede ser que haya una posible conversación entre las partes, pero no hay un acuerdo conciliatorio, no significa que eso va a tener que ser valorado por el juez ni va a ser considerado como una declaración de las partes. ¿no? Si ambas partes concurren al juzgado llevando un acuerdo que para poner fin a este proceso, el juez le da trámite durante el día. Esto con la finalidad y eh, teniendo en cuenta que la implementación de esta nueva ley procesal de trabajo se ha dado con la finalidad de una rápida eh, eh, o una pronta solución de estos conflictos laborales siempre en beneficio del trabajador. Ahora, para que un acuerdo conciliatorio o trans, transaccional ponga fin a lo que es el desarrollo del proceso, debe superar el test de No significa de que yo voy a ir con mi acuerdo conciliatorio o voy a hacer mi transacción ahí y que el juez va a decir, ah, ya te lo apruebo. No, el juez tiene que hacer una valoración de un test de disponibilidad de derechos, es decir, el juez, tiene que evaluar de que no se esté vulnerando ninguno de los derechos de las partes y específicamente de la protección de los derechos del trabajador, ¿Por qué? se han visto en muchos casos y quizás algunos de los que han visto procesos en materia laboral, van a saber de que las empresas a veces tratan de amedrentar a los trabajadores, indicándole que no van a lograr nada, de que esto solamente les va a traer más perjuicios a, eh, para ellos, de que al final este únicamente van a gastar plata, entre otras cosas, ¿no? y que ellos se van a encargar hasta que no consigan trabajo, porque se han visto estos casos. Por eso el juez, y eso es algo que una de las cosas que fue un boom dentro de la implementación de esta nueva ley, es de que el juez tenga esa capacidad de poder eh, valorar de que este acuerdo tenga que superar este test de disponibilidad de derechos. Para lo cual se toman en cuenta ciertos criterios que establece esta nueva ley procesal de trabajo. ¿Cuáles son? El acuerdo debe verse el juez verificar cómo le viene establecido pues, que no afecte derechos indisponibles. No se puede, el juez no puede aprobar un acuerdo, o una transacción que ponga fin al proceso cuando está viendo o está notando de que se están vulnerando los derechos del trabajador. Ya tampoco eh, debe ser adoptado por el titular, debe ser adoptado, perdón, por el titular del derecho y debe haber participado el abogado del prestador de servicios demandante. Es decir, este acuerdo sí o sí la parte demandante tiene que estar con un abogado que realmente acredite que él ha tomado conocimiento de todas las ventajas así como también los perjuicios que le podría acarrear llegar a este acuerdo conciliatorio. Pero básicamente una de las partes más importantes como les había mencionado en su momento de la implementación de esa nueva ley y de este criterio de evaluación que yo considero dentro de estos tres aparte, bueno, si bien es importante que debe ser adoptado por el titular del derecho de que debe estar acompañado por un abogado en la parte demandante, pero uno de los más importantes y que sido como les establecí este boom de implementación y las ventajas que dio de esta nueva ley procesal de trabajo es de que el juez pueda tener esa capacidad de verificar de que no se vulneren estos derechos ya como les había mencionado existen todavía eh, aquellos, eh, los demandados, pues en este caso los empleadores, donde todavía pues tratan de condicionar a los trabajadores con la finalidad de establecer que les va a generar un perjuicio sin saber, y ellos en muchos casos aceptan, ¿no? Esto con la finalidad de, eh, de quizás obtener eh, algo sin saber que realmente les está causando un perjuicio. Ahora, esta nueva ley procesal de trabajo permite que estos acuerdos conciliatorios y transaccionales puedan darse independientemente de que exista un proceso en trámite. Asimismo, no requiere de ser homologados para su cumplimiento o para su ejecución y es lo que vamos a desarrollar el día de hoy cada uno de ellos. ¿ya? Eh, la nueva ley procesal de trabajo en realidad lo realiza en un solo artículo, pero nosotros vamos a hacer una disgregación de cada uno de ellos para entenderlos de manera general. Ahora, tengamos que tener en cuenta que eh, acá tocamos un punto muy importante y que va relacionado con estos criterios que yo les había eh, mencionado respecto al de disponibilidad de derechos. ¿Qué quiere decir? Hablamos de lo que es la irrenunciabilidad de derechos. Esta irrenunciabilidad de derechos eh, establece que el, el inciso 2 del artículo 26 de la Constitución establece la irrenunciabilidad de los derechos reconocidos para el trabajador en eh, la Constitución y la ley. Establece que el trabajador no puede renunciar a sus beneficios, facultades o atribuciones que le concede la norma por ser de orden público y por tener la vocación intuitiva hacia la parte más débil de la relación laboral. En principio, esta irrenunciabilidad de los derechos laborales opera para aquellos derechos que han sido reconocidos por las normas legales en las que no participa lo que es eh, la voluntad de los sujetos de la relación laboral, que está, eh, se encuentra en el fundamento 24 de la sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente 08-2015 eh, del Tribunal Constitucional. También está eh, la Corte Superior de Justicia de la República ha interpretado que los derechos que están contenidos en los convenios colectivos también son irrenunciables para los trabajadores individuales, tal y como lo establece la casación laboral número 072-2012 ya ahora tenemos que tener en consideración que es necesario equilibrar lo que es el disestimiento de la pretensión, la conciliación y la transacción con los derechos irrenunciables. Y acaba con este criterio para que el juez apruebe lo que es esta conciliación y esta transacción. Es decir, que el juez debe velar de que no se renuncien a ninguno de los derechos del trabajador, porque eso sería pues ir en contra de lo que establece nuestra norma y específicamente nuestra constitución basada ya en jurisprudencia nacional de las casaciones que se han pronunciado específicamente sobre este tema. ¿Ya? Ahora, toquemos la que es la conciliación y la transacción. Eh, tengamos en cuenta que eh, la conciliación y la transacción... Como ya habíamos eh, señalado la transacción, eh, el Código Procesal Civil ha establecido que las partes pueden realizar eh, la transacción en cualquier efecto del proceso y así se, se especificó incluso durante el trámite de lo que es el recurso de casación y aún cuando la, la causa esté en voto en discordia, ya, eh, no existe una definición expresa eh, respecto a la normativa sobre la transacción, sin embargo, quizás podemos establecer o conceptualizarlo como una institución ya, que trasciende al mero aspecto extintivo, o sea, extingue el proceso y que genera producto de este acto una serie de situaciones eh, jurídicas ya, que están destinadas a regular lo que son las relaciones entre las partes, como son las obligaciones, las cargas y derechos potestativos, eh, entre otros, ¿ya? Ahora, tanto la conciliación y la transacción dentro se pueden desarrollar, como los habíamos mencionado, dentro del proceso judicial, eh, por, por um, límite hasta antes de que se la sentencia con calidad de cosas, juzgadas, o puedo Aparte, de solicitar lo que es una con... eh, esta conciliación judicial, por favor. Compañeros. Ya, a ver. Como estábamos señalando, a ver. La conciliación, nosotros sabemos que es un medio autocompositivo de solución de conflictos en el cual se determina lo que es la solución de una controversia de manera consensuada, ¿ya? Es un acuerdo entre las partes, aún con la participación de un tercero que la impulse y hay un acuerdo de los intereses eh, de las partes que están en conflicto, ¿no? Estas partes pueden conciliar un conflicto de intereses en cualquier estado del proceso, como habíamos mencionado siempre que no se haya expedido sentencia en segunda instancia, ¿ya? Ahora, ¿cuál es esta oportunidad de la conciliación judicial? La oportunidad de la conciliación judicial constituye una etapa dentro del proceso ordinario laboral y dentro del proceso laboral. Abreviado laboral en el, en el artículo 43 de la nueva ley procesal de trabajo y en el proceso de abreviado laboral durante la audiencia única, que es en el artículo 49 de esta nueva ley procesal de trabajo. También puede darse con posterioridad a estos momentos, ¿ya? Y el juez en cualquier momento va a invitar a las partes a que puedan conciliar y este límite se puede conciliar antes de la notificación de la sentencia y que tenga esta la calidad de cosa juzgada, ¿no? Como habíamos mencionado. Ahora la oportunidad eh, de la conciliación o transacción judicial. La Ley Procesal de Trabajo establecía ¿Ya? que las partes podían transigir un conflicto durante incluso eh, durante el trámite del recurso de casación y cuando la causa esté a voto o en discordia, ¿no? es decir, antes de la emisión de la sentencia. Sin embargo, esta nueva ley procesal de trabajo otorga un plazo adicional, sí. ya que establece que las partes pueden transigir hasta antes de la notificación de la sentencia con la calidad de cosa juzgada ¿Qué quiere decir? Perdón, un momento. ¿Qué quiere decir? Que no solamente la diferencia entre la anterior ley y esta nueva no implementación de la nueva ley procesal de trabajo es que, por más que ya se haya actuado todo y mientras que no te hayan notificado la sentencia, tú lo que puedes hacer es decir, oye, ¿sabes qué? No, vamos a conciliar, porque quizás ambas partes van a hacer un análisis. Y van a decir, no, ¿sabes qué? Voy a, tengo para perder yo, ¿y tienes para perder tú? Conciliemos. Y entre ellos mismos pueden incitarse a conciliar, pero tampoco tomemos en cuenta que esa incitación a conciliar no puede hacer, eh, esa conciliación, esa transacción no puede contener y renunciaría a derechos laborales porque no sería válida la misma. ¿Ya? Ahora esta oportunidad de la conciliación o transacción judicial en cualquier estado que se encuentre y es hasta antes de la notificación de la sentencia que tenga la calidad de cosa juzgada. Recordemos eso. Debemos también tomar en cuenta que, que la sentencia la calidad de cosas juzgada cuando no proceden contra ellos medios impugnatorios que lo hayan resuelto y cuando las partes renuncian expresamente a interponer medios impugnatorios o dejan de transcurrir los plazos eh, sin formularlos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si se establece, pues, quizás cinco días para la apelación y pasado dicho plazo ninguna de las partes interpuso recurso impugnatorio alguno, tiene que esa sentencia está consentida y con la calidad de cosas juzgadas Y esto no solamente aplica para el proceso laboral, aplica para el proceso de manera general, ¿ya? Ahora, eh, el plazo máximo para que las partes puedan trans, eh, transigir o conciliar judicialmente, nosotros sabemos, es hasta antes de que sea notificado el fallo casatorio, ¿ya? En el caso de las sentencias en casación. Ahora, ¿qué? Eh, ¿Cuál es el, fue el rol respecto eh, que tiene el juez respecto a lo que es la conciliación? El juez respecto a la conciliación, como nosotros habíamos señalado dentro del proceso laboral se ha buscado y con la implementación implementación con la finalidad de que el juez tenga un rol más activo dentro y esta, explica claramente a las partes estas formas alternativas de solución de conflictos. Tengamos en cuenta de qué. ¿Por qué el juez incita a las partes a conciliar y por qué también tienen que ser en audiencia? Porque muchas veces, como les había señalado, los abogados se engañan a los a sus patrocinados, tanto demandante como demandado, no solamente van para el trabajador, sino también para los que han sido demandados, los empleadores, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Nosotros sabemos muchas veces que por más que a veces nosotros hacemos un juramento de ética, pero también sabemos que el abogado a veces no te cobra por todo el proceso, ¿no? Bueno, en materia laboral generalmente te cobran por el porcentaje que puedes obtener, ¿no? Eh, por ejemplo, si tú te estás Jugando 100 mil soles, el abogado te va a cobrar un porcentaje entre el 20, el 30, hasta el 40% de lo que tú vas a sacar. Entonces el abogado tiene que asegurarse de que tú saques una cantidad muy alta. En realidad cuando el abogado es muy inteligente y sabe que le conviene una conciliación, automáticamente la va a aceptar. ¿Por qué? Porque va a saber que ya pues va a tener ganado él también el porcentaje económico que va a recibir. Pero cuando en realidad también los abogados... A veces, es, eh, no hacen un estudio adecuado y estos abogados cobran cobran o cobramos vamos a decirlo de manera general ya para no excluir la consideración porque nosotros sabemos que si bien es cierto Bien establecidos en tanto en la conciliación o en la transacción, pero se acuerda dentro de los mismos que se reconoce la existencia de los mismos y que se van a cumplir, ¿ya? Otra de las formas también tenemos lo que es el abandono del proceso, ¿ya? Este abandono del proceso establece pues como presupuesto que hayan transcurrido cuatro meses sin que las partes realicen ningún acto de impulso procesal. ¿Ya? Y esto es algo que también implementó esta nueva ley procesal de trabajo, porque la antigua ley solamente reconocía lo que eran básico, conciliación, transacción, entre otros, ¿no? Pero también se ha incorporado la implementación con lo que también regula el Código Procesal Civil respecto al abandono del proceso, en el cual dice, si han transcurrido cuatro meses y no hay impulso del proceso, se va a aplicar lo que es el abandono, ¿no? La declaración está a cargo del juez y a solicitud de parte o de un tercero legitimado. ¿Ya? Luego también tenemos la oportunidad de la declaración, que es como regla general en la segunda oportunidad en que se solicite y cuando el demandante se ha opuesto al abandono o absolvió el traslado conferido por primera vez y con excepción en la primera oportunidad que se solicite y cuando el demandante no se ha opuesto al abandono o haya absuelto el traslado conferido. ¿Ya? Luego también tenemos lo que es el allanamiento. A ver un momento, creo que están tratando de ingresar unos compañeros de ustedes Cuando entran a adhesora me quitan la ilación, porque no puedo continuar mientras que no los admita. Pero ya, a ver, vamos a retornar un poquito acá al, a lo que es el abandono del proceso, ya. A ver, el, el, el proceso, cuando el proceso permanezca en primera instancia, como habíamos señalado, cuando son cuatro meses sin que este se realice acto procesal alguno, el juez va a declarar el abandono de oficio, como habíamos señalado, o a solicitud de un tercero legitimado. Para el cómputo del plazo, acá tenemos en cuenta para lo que es el abandono, este se entiende que inicio con la presentación de la demanda. la fundamentación jurídica de la demanda, conforme lo regula el artículo 321, inciso 1 del Código Procesal Civil. Es una forma de conclusión del proceso sin declaración sobre el fondo, ¿ya? Ahora, eh, ¿cuáles son estas características? Tiene como características que debe ser expreso, no se presume, ¿ya? Debe expresarlo, como les había dicho, este se hace ante el auxiliar jurisdiccional, eh, quien le va a dar, pues, eh, frente a quien va a hacer expresar su su decisión, el demandado no requiere de solemnidad especial, pues puede realizarse por escrito dirigido al juzgado o con la comparecencia del demandado ante el juez, no debe ser sujeto a condiciones, el demandado no puede eh, poner condiciones para allanarse y no requiere de motivación. ¿Qué quiere decir? Que el demandado no significa que va a poner pues, condiciones si es para allanarse a la pretensión que dice el demandante, no, ese tiene que ser libre, voluntario y no puede por ninguna forma el demandado solicitar este, alguna condición para poder aceptar las pretensiones del demandante ya ahora en un primer supuesto nosotros sabemos que el demandado acepta la pretensión dirigida contra él y en otro además de aceptar la pretensión admite la veracidad de los hechos expuestos en la demanda y los fundamentos jurídicos de esta ya la oportunidad del allanamiento eh, en el demandado puede allanarse a lo que es la demanda en cualquier estado del proceso previo a la sentencia ya, procede el allanamiento después de alguna de las pretensiones que han sido demandadas. Ya, ahora, en, casos de, en el caso de varias pretensiones, eh, el allanamiento no puede referirse a alguna de las pretensiones demandadas o no eh, puede referirse perdón, a alguna de las pretensiones demandadas y no a todas, por tanto cabría lo que es un allanamiento parcial, ya que también está regulado por el artículo eh, 331 del Código Procesal Civil, y eh, no obstante, solamente podrá, supo, su, podrá suponer una forma especial de, de conclusión del proceso en tanto se refiera a las pretensiones planteadas por el demandante. Un momento, por favor, disculpen. Thank mm -hmm. you.